He querido con estos recuerdos, de los que vive mi fe, retratar a nuestro don Manuel tal como era cuando yo, mocita de cerca de dieciséis años, volví del colegio de religiosas de Renada a nuestro monasterio de Valverde de Lucerna, y volví a ponerme a los pies de su abad. —¡Hola, la hija de la Simona! —me dijo en cuanto me vio—, y hecha ya toda una moza y sabiendo francés, y bordar, y tocar el piano, y qué sé yo qué más ahora a prepararte para darnos otra familia. Y tu hermano Lázaro, ¿cuándo vuelve? Sigue en el Nuevo Mundo, ¿no es así? —Sí, señor, sigue en América. —El Nuevo Mundo, y nosotros en el viejo. Pues bueno, cuando la escribas, dile de mi parte, de parte del cura, que estoy deseando saber cuándo vuelve del Nuevo Mundo a este viejo, trayéndonos las novedades de por allá y dile que encontrará al lago y a la montaña como les dejó. Cuando me fui a confesar con él, mi turbación era tanta que no acertaba a articular palabra. Recé el yo pecadora, balbuciendo, casi sollozando, y él, que lo observó, me dijo, pero ¿qué te pasa, corderilla? ¿De qué o de quién tienes miedo? Porque tú no tiemblas ahora al peso de tus pecados ni por temor de Dios, no tú tiemblas de mí, ¿no es eso? Me eché a llorar. —Pero, ¿qué es lo que te han dicho de mí? ¿Qué leyendas son esas? ¿Acaso tu madre? Vamos, vamos, cálmate y haz cuenta que estás hablando con tu hermano. Me animé y empecé a confiarle mis inquietudes, mis dudas, mis tristezas. —¡Bah, bah, va, ¿Y dónde has leído eso, Marisa Vidilla? Todo eso es literatura. No te des demasiado a ella, ni siquiera a Santa Teresa. Y si quieres distraerte, lee el Bertoldo, que leía tu padre. Salí de aquella mi primera confesión con el santo hombre, profundamente consolada. Y aquel mi temor primero, aquel más que respeto miedo, con que me acerqué a él, trocóse en una lástima profunda. Era yo entonces una mocita, una niña casi, pero empezaba a ser mujer. Sentía en mis entrañas el jugo de la maternidad, y al encontrarme en el confesionario junto al santo varón, sentí como una callada confesión suya en el susurro sumiso de su voz, y recordé cómo cuando, al clamar él en la iglesia las palabras de Jesucristo, ¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su madre, la de don Manuel, respondió desde el suelo, ¡Hijo mío! Y oí ese grito que desgarraba la quietud del templo y volví a confesarme con él para consolarle. Una vez que en el confesionario le expuse una de aquellas dudas, me contestó. —A eso, ya sabes, lo del catecismo, eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, que os sabrán responder. —Pero si el doctor aquí es usted, don Manuel. —¿Yo? ¿Yo doctor? ¿Doctor yo? —¡Ni por pienso! Yo, doctorcilla, no soy más que un pobre cura de la aldea. Y esas preguntas, ¿sabes quién te las insinúa, quién te las dirige? Pues, ¡el demonio! Y entonces, envalentonándome, les peté a boca de jarro. —¿Y si se las dirigiese a usted, don Manuel? —¿A quién? ¿A mí? ¿Y el demonio? No nos conocemos, hija, no nos conocemos. —¿Y si se las dirigiera? No le haría caso. Y basta, ¿eh? Despachemos, que me están esperando unos enfermos de verdad. Me retiré, pensando, no sé por qué, que nuestro don Manuel, tan afamado curandero de endemoniados, no creía en el demonio. Y al irme hacia mi casa, topé con Blasillo el Bobo, que acaso rondaba el templo, y que al verme, para agasajarme con sus habilidades, repitió, ¿y de qué modo? Lo de... Dios mío, dios mío, por qué me has abandonado? Llegué a casa con y me encerré en mi cuarto para llorar hasta que llegó mi madre. Me parece angelita con tantas confesiones que tú te me vas a ir a monja. no lo tema, madre le contesté, pues tengo harto que hacer aquí en el pueblo que es mi convento hasta que te cases. no pienso en ello. le repliqué. Y otra vez que me encontré con don Manuel, le pregunté, mirándole derechamente a los ojos. —¿Es que hay infierno, don Manuel? —¿Para ti, hija? —No. —¿Y para los otros, le hay? —¿Y a ti qué te importa, si no has de ir a él? —Me importa por los otros, ¿le hay? —Cree en el cielo, en el cielo que vemos, míralo. Y me lo mostraba sobre la montaña y abajo, reflejado en el lago. «Pero hay que creer en el infierno como en el cielo», repliqué. «Sí, hay que creer todo lo que enseña a creer la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. ¡Y basta!» Leí no sé qué honda tristeza en sus ojos, azules como las aguas del lago.